Eh soy Carolina Maya, pertenezco a la campaña Justicia Climática y somos parte de Jubileo Sur Global. Eh, estamos en la cumbre de los pueblos eh, para eh, posicionar y articularnos con este gran movimiento global que se configura que se reestructura y que se revitaliza con la energía y con las luchas de las otras expresiones sociales del mundo para enfrentar esta amenaza de economía verde y todo lo Qué trae consigo. ¿Qué es el, esa bueno, nosotros en El Salvador y en eh, Centroamérica eh, nos enfrentamos a la expansión de monocultivos, monocultivos de palma africana para la producción de biodiesel, para la producción de etanol, monocultivos de caña de azúcar y esos monocultivos se están desplazando a poblaciones campesinas, a poblaciones originarias que viven de la agricultura de subsistencia y que aparte de desplazarnos eh, son, eh, cultivos que eh, conllevan para su producción una cantidad de agroquímicos en el caso de la caña de azúcar los madurantes están causando grandes pandemias de insuficiencia renal y por ende podemos decir que eh, nuevamente el sur produciendo eh, ese tipo de cultivos este tipo de el biodiesel, el etanol, para las sociedades norteamericanas, ¿verdad? dejando una gran huella ecológica y, y muerte a su paso.